Cómo están, gente de youtube estamos con un nuevo video para el canal y esta vez es un tutorial de los títulos Es cómo mejorar los videos, la calidad de video de youtube Vamos a ver, vamos a ir a youtube y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro canal Perdón por la lentitud de mi computadora, lo que pasa es que esto es un poco lenta porque estoy grabando y la ventana que tengo abierta bueno, ya que estamos en nuestro canal, seleccionamos cualquier video Yo voy a escoger esta. Ah, carga muy lento. No. Vamos a esperar a que se reproduzca para darle pausa. Espera que cargue bien. muy lento ahora sí, lo que vamos a hacer es pausar el video y nos vamos aquí donde dice mejoras al lado del lápiz le damos ahí a mejoras y nos vamos ahí a la página de edición bueno aquí me va a parecer que yo no tengo instalado flash pero si no le doy a nada me va, me va a parecer igualito algunos le van a parecer eso a los que no lo tienen instalado le, le va a aparecer. pero en este caso ya se me puso la página aquí donde ya voy a un hacer el zoom para, para poder leer ah, donde dice saturación le vamos a llegar hasta 3 para que vean cómo es cómo va mejorando la calidad del video y así es como lo mejora, mejora un poquito, pero ya vas a ver cómo lo vamos a mejorar. Aquí al lado de saturación le vamos a dar 1 para que vean cómo mejora el color. Eso es por si el color no les gusta, pero yo lo voy a dejar en normal. Aquí van... lo voy a dejar normal. Eso por si no tienes niño. Aquí en filtro tenemos mucha cantidad de. Ponerle al vídeo, pero no, hago va yo. Eso yo lo voy a dejar así con el video porque me carga muy lento y no quiero hacer el vídeo tan largo porque es un vídeo corto, nada más un tutorial enseñando cómo es que se mejora la calidad del vídeo. Aquí en al lado del filtro tenemos cosas así: el desenfoque. Y bueno, así, pero todavía yo no la voy a utilizar porque yo no estoy grabando mi cara. <risa> ah. Bueno, De y obviamente después ya hemos terminado, le vamos a dar a guardar. Le, le vamos a dar a guardar y le damos aquí. Ah, ya yeah. está, listo. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y comenten si quieren que haga otro tutorial de este tipo y comenten de qué tutorial quieren que haga. Bueno, nos vemos hasta la próxima.